¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, respetando la cuarentena o el toque de queda de tu país. ¡Excelente, papá! Sí o sí, debemos respetar la cuarentena, porque de lo contrario... ¡Las consecuencias podrían ser desastrosas! Y ahora sí, los dejo con los mejores TikTok de la cuarentena. Nena, no sé cómo te sientas. Así que no voy a presionarte. Podemos tomarnos de la mano, o solo hablar... ¡No! ¡Señor! ¡Señor! ¡A su casa, carajo! ¡A su casa! ¡A su casa! Ya echan a lavar lo más y camisetas. Ya detalles, a doble y se nudo con las medias, ya barrilla, más piel de la casa entera en cuarentena, ya organizé archivo de la laceta, ya escribí, ya leí de película vieja. Ese ejercicio ya cocina la cena en cuarentena. ¡Chup! ¡Policía! ¡Policía! ¡Policía! Ah, estoy de vacaciones en un crucero. Cruzo pa' la sala. Cruzo pa' la cocina. Cruzo para el baño. Cruzo para el cuarto. Debo mantenerme sereno para no caer en la locura. ¡No hay papel! Ya tarde. Amor. Hola amor ¿Quieres cuarentenear juntos? Ay, sí ¿Tienes comida? Sí ¿Tienes Netflix? Sí ¿Tienes papel? Eh, no Tú estás huevón ¿Aló Brian? ¿Con qué me voy a limpiar? Oye, tú que tienes piscina? ¿No crees que podamos hacer cuarentena juntos? Mi cuerpo lo no sabe. ¡Ah! Y mi cuerpo lo no sabe. Oye, viernes amor. ¿Y qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe lo que vamos a hacer? ¿Qué... ¿Y qué vamos a hacer? Lo mismo de todas las noches. Salir a aplaudir en el balcón, hacer la cena, limpiar la casa y hacer dormir a Tomás. Ah, muy bien. Me encanta la cuarentena. <coughs> Me. Me. ¡Me estoy volviendo loco! ¡Malditos chinos! ¡Esta cuarentena me está volviendo loco! ¡A mí ¡Esta no. te te hueva concha! <risa> <risa> <risa> Inevitable Preparate la puta que te reparió. Bien, me despido deseándote lo mejor para ti y para tus seres queridos en estos días tan complicados Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver